que Fotonauta, bienvenido a un video más de su canal FotoPens. el día de hoy vamos a ver cómo usar tu teléfono como webcam. Vámonos con el intro. Sí. Muy bien, Fotonauta, este video yo lo hago a raíz de que yo quería convertir mi cámara reflex en una webcam. La Canon EOS 6D es la cámara que yo tengo para eso, pero lamentablemente no tuve éxito. Incluso compré una capturadora HDMI para hacer eso, eh, instalé los drivers a la computadora, compré, compré el cable HDMI, pero no tuve éxito. Entonces. Ya lo que me restaba era para yo poder utilizar una webcam, era comprar una webcam, ¿verdad? Y pues estaba a punto de hacerlo. Iba a comprar un modelo bastante bueno, una Logitech, pero de repente me surge la idea, ¿y si sí, mi teléfono, que hay que tener Mauro ahora mismo, si me lo puede traer Mauro, la Note 8, que está acá, yo pudiera convertirlo en una webcam así que comencé a googlear a investigar y efectivamente hay muchas aplicaciones móviles para android para convertir tu teléfono en una webcam hice algunas pruebas y la que recomiendo es la droid cam la droid cam su proceso de instalación es bien fácil como lo ven acá simple y llanamente pues instalamos la aplicación en la computadora que sería el droid cam client que también se encuentra disponible en el mismo link y descarga la en tu teléfono y prácticamente es eso. Hay dos tipos de conexiones, conexión por cable y conexión por wifi. Hice la prueba de ambas y prácticamente es lo mismo, el delay es muy mínimo y ya con eso nosotros podemos convertir nuestro teléfono en una cámara web también hice las pruebas ya hice las pruebas con una videoconferencia en Meet Google Meet por alrededor de 3 horas y funcionó perfectamente bien de manera que si tienes un buen teléfono un teléfono con buena calidad de cámara y pues quieres ahorrarte unos pesitos comprando una webcam decente pues simplemente instalar la aplicación DroidCam que como yo lo tengo hecho bien que no sabes cómo instalarla pues sumamente fácil tú te diriges al Play Store pues busca la palabra clave DroidCAN, le da a instalar, luego instala esa misma aplicación en tu computadora y, pues, ya hacen los diferentes tipos de conexiones. Te recomiendo incluso que bajes la aplicación gratuita para que la pruebes con tu teléfono y si te funciona, pues ya sabes que puedes uh, comprar la versión de pago. Diferencia entre ambas versiones es que la versión de pago te permite grabar Full HD y también hacer configuraciones en lo que sería la cámara, luces, contraste, uh, rotarla, cosas básicas. Y ya. Eso es todo, hasta aquí este video tutorial, espero que te haya gustado, como siempre te animo a que te suscribas a nuestro canal, ya que siempre añadimos, ya que siempre añadimos información de valor vinculada con la fotografía y el Photoshop. Mauro, desde la otra cabina, despídate, dile adiós. Ahí está Mauro, ¡Adiós! saludando, también tenemos a Jafe también, aquí. Eh, a Jafe, enfoca a Jafe, que lo vean, ahí, dile adiós Jafe. Hello. Ok, enfoca Siriani ahora. Enfoca Para que lo vean, estamos, ¿verdad? Vamos al, al otro estudio ahí. Y hasta aquí este video tutorial. Dios te bendiga mucho. Chao, chao. dólares. Y nada, fotonauta. Solo quería compartir esto. Decirte que puedes convertir eh, tu teléfono en una webcam. Así que ha sido todo, todo por hoy. Dios te bendiga mucho. Halfway. acaba de pasar ya. Chao, ciao. ciao. Da la posa.